Mi ministerio en el Seminario Mayor Diocesano de León. Soy el director de teología y me encargo de dar seguimiento al proceso formativo de todos aquellos que son candidatos en su última etapa de la formación sacerdotal. Si es mi sangre y entonces este cuadro que tenemos que hoy, nos refleja esta celebración íntima que está teniendo nuestro Señor Jesucristo tenemos aquí algunos elementos importantes que fundamentalmente son tres el primero de ellos en cada eh, parte de la mesa eh, cercano a cada uno de los comensales y el tercer elemento es el vino que se encuentra también en con cada uno de ellos. Estos son los tres eh, elementos fundamentales de la Eucaristía del Presidente, el Y quisiera presentar We yes. Celebró nuestro Señor Jesucristo, y cada vez que los discípulos celebran la Eucaristía, ese sacrificio se sigue haciendo presente y cobra actualidad. Ahora bien, los discípulos transmitieron a porque nuestro Señor Jesucristo les mandó a sus discípulos hacer esto en conmemoración de él y desde entonces hasta la actualidad, cada vez que celebramos la Eucaristía, conmemoramos la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Esta celebración no se hace a nombre propio, a nombre del sacerdote, sino que más bien se hace a nombre de nuestro Señor Jesucristo, que es más, es el mismo Cristo el que la celebra por eso decimos que el sacerdote es y celebra en persona del mismo Cristo se dice en latín in persona Christi Capitis, es decir en la misma persona de Jesucristo, el sacerdocio Nuestro Señor Jesucristo toma una toalla, se la ciñe y también toma una bandera. así como era con una personalidad digamos, trabajada le dice Señor, tú me vas a lavar a mí los pies y eso no lo permitiré jamás, tú no me lavarás jamás los pies, y la respuesta de Jesús es muy puntual Pedro si yo no te lavo, entonces tú no tienes nada que ver conmigo ah, entonces si es así Señor no solamente de los pies sino también las manos y la cabeza entonces el lavar los pies tiene también es un gesto de amor. Así como nuestro Señor Jesucristo se convirtió en esclavo prácticamente entregando la vida por la humanidad, así también les dice, yo les doy un mandato nuevo, que se amen los unos a los otros como yo no sé amar. Amar los he amado. El lavar fundamentalmente este mandato del amor aunque aquí están en la mesa sin embargo podemos ver la familiaridad que eh, refleja este cuadro entre unos y si otros es una familia que está reunida para realizar los alimentos y también es una familia que se ama es una familia que Ahora hemos visto el significado de jueves. Los invito para que todos vivamos con gran alegría y con gran disposición estos días. El, este día, fundamentalmente, el jueves es una gran fiesta. Decimos que el día de hoy, antiguamente decían, se cierra la gloria, se dejan de tocar las campanas, se eh, entra en un estado, digamos, de duro. Los invito para que todos vivan desde sus casas o de una manera presencial en los templos. Este siguientes. Pues muchas gracias para...